El jugador uruguayo de Santos Laguna, Brian Lozano, habló de las diferencias de mentalidad entre el jugador sudamericano y el mexicano, asegurando que ambos tienen talento, pero no el mismo deseo de trascender. En entrevista con Javier Alarcón, el huevo catalogó como conformistas a algunos de sus compañeros, pues reveló que estos solo se conforman con debutar en primera división. No es por hablar mal porque no me gusta, pero me gusta ser frontal. Me han tocado compañeros mexicanos y en general en México. Si ves el talento muchas veces está muy por encima de nosotros los sudamericanos, pero a veces la ambición del sudamericano de querer más es lo que marca mucho la diferencia, destacó el huevo, a veces yo podría decir que soy muy conformista, tengo compañeros mexicanos a los que les he dicho personalmente, vos te conformases con debutar, con jugar unos minutos e ir a la selección, es el tema de la ambición, yo lo veo por ese lado que a veces se conforma muy rápido, añadió la estrella Santista.